¿Cómo ha pasado? No ¿Será que podemos pasar para sí, su casita? Sí, es sí, sí, una Muchísimas gracias. Nos han llegado porque teníamos una chocita y ya nos estaba cayendo. Ah, y aquí mismo, en este sector. Sí, en este bien, era así de palitos, solo ah. redonditos y palitos malos, que ya estuvieron pobres. Ah, ya. ¿Y desde hace cuánto tiempo que tienen ya la casita esta?